Sí. A ver, sí. Uop. Uop. Uop. Hola gente, espero que se encuentren muy bien. En este video les enseñaré a hacer el aparatito que vimos en la introducción del video. Así que vamos allá. Necesitaremos un frasco. Puede ser de vidrio o de plástico como en este caso, papel de aluminio, un alambre, tijeras y unas pinzas. Ahora apoyándonos del alambre y las pinzas haremos un agujero justo en el centro de la tapa del frasco. Ahora a nuestro alambre le daremos la forma de un pequeño gancho y lo insertaremos justo en el agujero que hicimos anteriormente en la tapita cortaremos dos pedazos del mismo tamaño de papel de aluminio estos dos trocitos los colocaremos en el ganchito de alambre que está en la tapa todo esto lo meteremos dentro del frasco y lo cerraremos ahora con nuestras pinzas haremos un pequeño espiral con el alambre que sobresalió por encima de la tapa y prácticamente ya tendríamos hecho nuestro electroscopio casero. Ahora es momento de probar nuestro electroscopio, así que vamos allá. Veamos qué sucede. ¡Uh, si sí funciona! Bueno gente, esto sería todo por el video del día de hoy Recuerda darle like, suscribirte Y dejar aquí abajito tu comentario con un número del 1 al 100 Sin nada más que decir, espero que les haya gustado Y nos vemos hasta un próximo video